8 Ventajas de las casas ecológicas prefabricadas 6 Precios competitivos Uno de los beneficios más destacados de las casas ecológicas prefabricadas es que ofrecen precios competitivos. A menudo son más económicas que las casas construidas en el lugar debido a su eficiencia y rapidez en la construcción. Al construir una casa convencional, los costos de construcción pueden aumentar rápidamente debido a imprevistos en el lugar, como retrasos, aumento de los costos de los materiales y los honorarios de los trabajadores. Sin embargo, las casas ecológicas prefabricadas son construidas en una fábrica, lo que elimina gran parte de los imprevistos y reduce los costos laborales. Otro factor que contribuye a la asequibilidad de las casas ecológicas prefabricadas es la capacidad de los fabricantes de ordenar materiales a granel lo que permite negociar mejores precios y reducir los costos de envío.